Creo saber. Se ¡Aquí está el payaso! Joder. Muy buenas noches. Yo siempre estoy dispuesto a conversar con todos mis adversarios. ¿Y no te gustaría ir? de acá? ¿Y no me voy a ir? sí, más Aquí están mis contendores. Mis adversarios son oh. la nueva mayoría y el frente amplio. Mis enemigos son la pobreza, Puro. la mala educación, oh. la delincuencia y los muchos males que afectan ¿Sí? a la Esto es un tentado. Obviamente que uno va perdiendo algunas cosas y ganando otras. Te agarrando palchule, teo No, yo estoy más calmado que usted.